Señores, Cocuyuela llega al país para grabar video con col colaboración con Roche R.D. y Gatillero 23. Gatillero 23, nuestro amigo y hermano, nuestro hermano, hijo de, Tony, de nuestro hermano Tony. El papá de Gatillero. No se siente bien cuando ve a estos muchachos logrando esta hazaña. ¿Eh? Toda la vida es un amor de padre a hijo, de hijo a padre. Se quieren mucho ellos. Y mire qué éxito aquí, eh, eh, Gatillero Gatillero 23. Y Gatillero 23 con Roche porque estoy viendo que pusieron otra vuelta. El rime de la prenda. De la la prenda, prenda, ese tema que se pegó muchísimo ahora. Ellos dicen que son grandes. Vamos, vamos a escuchar. Y no le llegan a mi el sistema. sistema. Sí. Eso, esa, esos gantes del bajo mundo le gustan esos temas se ¿Es identifican Sí, tú sabes. Se <risa> un chin, ponle un ching de... por un ching no, si el el el co por un ching muchachos. Muchachos. por Alicate. Alicate. un remix un En por un un ching En un ching por un ching un Santiago por un un también, movimiento clandestino, pendejo asociado, sí. No, no, no una cancioncita. Es que no le llegan a mi sistema. Sí, <risa> oh, vamos a ver si la no tengo por aquí la cancioncita, ¿verdad? La prenda la prenda. No, la canción muy dura, muy dura. Gasoy. Hey. No Gasolina. <risa> a ver ok de cámara. ¿Dónde está usted? Se estaba <risa> ya en el video de la prenda Rime en Santiago ahí, sí, se quedó el monumento, ahí, sí, era lo ahí. ahí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! Concu ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! Señores, ahí está Atillero 23 con Cuyuela y Rochi. Repítelo va, todo. Va a coger pues, entonces ahora, ¿verdad? Sí, Castillero de Santiago y día de nosotros de aquí también.